Hola amigos y socios de la web de Arde.cc Hoy les quiero mostrar el vídeo que hice de Halloween Por algún lado lo sacaré Con esta camiseta de Arde naranja también Aunque no se ve en el vídeo de lo oscuro que era Y las matrices de 8x8 LED Y controladas por Arduino Que librería y el hardware libre que utilicé Para controlar las matrices Que casi sale más barato el hardware que es las propias matrices de leer. Yo pensaba que los leer eran baratos, pero así en forma de matricial no. Os pondré toda la información que pueda en el blog, aunque ya hay mucha información por internet. Este vídeo solo pretende ser un avance de todo lo que puedas cargar con la librería, cómo utilizarlo así rápidamente. Y después también, si estáis viendo el canal YouTube directamente, pondré un enlace al foro donde pues, podéis preguntarme a mí. Y a mucha más gente que puedan contestar más rápido que yo. de ¿vale? ahí Que somos una comunidad grande. Y también pondré en el blog por donde podéis encontrar todo el material este. Bueno, pues aquí tenemos la matriz de 8x8 de LED. Que tiene puntitos blancos. Será para que refleje mejor la luz. Pero después putea un poco... Porque no se ve también las letras, deberían ser los puntos negros. Esta es la placa que utilizamos. Diseñada a partir de otra parola. Pues esta. La diseñada de tal forma que puedas poner la versión DIP o la versión SMD. Y la puedas fabricar desde tu casa. Como las dos capas no están comunicadas, la de arriba con la de abajo, pues que tengas espacio para hacer tu propio puente. Aquí iría la matricel y aquí la forma de comunicarse una con otra para, para unirlas a través de pines y que no quede nada, ni ningún trozo de PCB fuera de lo que es la matriz para cuando tenga que encadenar unos con otros. Hay otras versiones de placa que sobra. Que tiene el controlador fuera y sobra, entonces, pues no entiendo. No se sé. ve. en Deep o SMD. Aquí podemos ver. Estamos. Vamos no, a quitar el último. Ahora, ¿eh? Esta es una versión SMD que tiene simplemente una resistencia porque se va encendiendo solamente un LED a la vez, aunque veáis mucho encendido, solamente se ve uno en un momento dado. El condensador para, ten para equilibrar la tensión y otro condensador. Entrada. Si quitamos otro este por ejemplo versión DIP y encima con soporte tiene aquí que en verdad no es necesario porque esto no es un micro siempre va a ser lo mismo es una puerta lógica y entonces con que lo pongamos soldado y bueno eh, en este caso utiliza una especie de trocitos de cable pero bueno también se puede grapa o jumper para de un lado a otro, me pregunto yo si empezará bien. En este caso, por la altura, he tenido que poner una tira de pines. Creo que si no chocaba porque ya era demasiado alto pero bueno la tira de pine también protege de si estamos todo el rato extrayendo y quitando quitando poniendo el panel a lo mejor una tira de pine y esta es una versión deep soldado aquí va el bus y aquí se ve mucho mejor, bueno, que está mejor la tira de bus con cables. Pues vamos a cargar otras demos, por ejemplo primero para que no lo tenga y de forma rápida explicar para que podáis hacerlo todo del principio descargamos el arduino en su página oficial yo lo descargo siempre en formato zip para no tener que instalar nada luego guardo todas las librerías en la misma carpeta de esa versión de arduino y todo por si luego en futuro existen incompatibilidades, las librerías cambian el arduino cambia todo cambia lo descargamos la descarga son pues, casi 150 megas y después de descomprimirlo son casi 400 megas. Luego por otro lado descargamos la librería para las matrices LCD. Yo utilizo esta que viene en varias demos. Nos vamos a la página del GitHub y le damos aquí abajo a zip y te lo descarga. la descarga se ocupa nada poco, 2 megas, una vez descargado yo paso las librerías para tenerla siempre localizada a la misma carpeta como he dicho antes del arduino hay dos formas de poner las librerías arduino bueno tres una puedes indicarle añadir librerías sea donde sea, donde esté el archivo en tu ordenador o otro modo puedes poner la librería en la carpeta de librería que lo tienes más localizado y mejor y un tercero es que ahora están poniendo que puedes descargar la librería de forma online ahora lo veremos tiene un explorador de librería ejecutamos arduino.exe Vamos a, a ver ejemplos. Si sí, no, seguramente no aparecerá. Ah si sí, me aparece ya al incluirlo ya directamente. No tenemos por qué darle a añadir, por ejemplo, si tuviéramos que añadir, bien, la librería de, en otra, en otro zip, desde de otro sitio, de, de, de otra dirección. Añadimos en el SIC, y si no gestiona la librería, estas son ahora puedes descargarte la librería online. Bueno, pero en nuestro caso abrimos proyectos, no ejemplos, ejemplos, nrmx, por ejemplo, de mensajes. Otra ventana aparte, y de aquí este ejemplo lo que tenemos que tener en cuenta: bueno, nosotros no utilizamos potenciómetro, así que lo desconectamos, tenemos a 0. Luego, dispositivo, tenemos 3 solamente. Luego, el pin del reloj va al 13, el pin del data va al 11, y el otro, y el de seleccionar de va al 10. Luego, aquí abajo podemos cambiar la frase por defecto. Hola, pues ahora podemos poner AMP.CC. Y este es el mensaje por defecto que sale al abrir el serial, el serial aquí, el monitor serial. Pero bueno, y otra cosa, mejor la velocidad. Creo 75 pasa muy rápido en segundo, lo ponemos. Podemos explicar que todo esté correcto, porque es todavía no tengo el hardware conectado. en esta última versión usado, no usado. conectamos nuestra placa de arduino Aquí por defecto pone COM1, pero seguramente no valdrá. Voy a compilar el programa y. El problema ha no, subido subiendo la placa porque no la teníamos seleccionado. El COM que era. Vamos a herramienta, puerto COM3, creo que teníamos, y la placa Arduino 1, Genuino 1. Ahora la llamamos Genuino 1. El resto del mundo, en Estados Unidos, Arduino. volvemos a darle y esta vez se ha compilado todo bien si abrimos el monitor serial tenemos que poner los mismos baudios 7600 ya se puede entender el mensaje y luego aquí ya escribimos y vamos sacando por el CD por ejemplo hola aquí no sale porque no hemos activado la opción de que todo salga todo el rato vuelva a imprimir lo que escribamos vamos a... intro o enviar Activamos aquí el Calván, Ahí está todo el rato enviando, no sé muy claro, pero mi código de los caracteres. Otro ejemplo que utilicé para el vídeo fue el de un par de ojos que viene, que se van moviendo solos automáticamente, aleatoriamente. También viene aquí. El número de dispositivos que emplees son tres, pero de todas formas siempre te lo divide por dos para que sean pares, aparezcan dos ojos, cuatro o ocho. Y le damos aquí a compilar y subir. Y te da un error de compilación porque me falta una librería que hace que aleatoriamente pueda ir mirando uno a otro. te lo viene aquí indicado. Copiamos aquí en el enlace. Vamos, pegamos, buscamos. Le damos a mayoría. Cargamos, cargamos, como hemos hecho en el caso anterior, vamos a descomprimir. Y nos la colocamos en la librería de Arduino. Vamos a darle ahora si lo encuentra. Siempre no, tenemos que indicarle dónde está la nueva librería o cerrada y abrir de nuevo la plataforma de Arduino y ya está se ha cargado todo otro ejemplo que podemos poner es uno global, un test. Indicamos el número de dispositivos, son tres. Los pines también. La velocidad que ya está haciendo el segundo. Y compilamos y cargamos. Yo cuando hice el vídeo tenía una librería más antigua y la verdad es que no había tanto de ejemplo, ahora hay muchos más Está, bueno, y eso es todo.